Hola, bienvenidos al canal, en esta ocasión eh, voy a hacer un vídeo eh, para ver cómo va a estar la economía en Chile eh, desde eh, enero hasta marzo, que es cuando eh, se va a hacer el cambio de, de, de presidente, ¿no? entonces voy a comenzar Bueno, voy a, a comenzar en, en esta en estas cartas de acá eh, se ve la energía del presidente electo Boric y en las cartas que están eh, hasta, hacia este costado son las energías que tienen, digamos, eh, los grandes empresarios, ¿sí? eh, Bueno acá yo veo que eh, digamos el presidente electo está trabajando de manera muy rápida eh, justamente para, para eh, llegar preparado eh, cuando tenga que asumir el mando se ve que que está siendo asesorado por una mujer que puede ser eh, bastante objetiva y clara en, en aspectos económicos, ¿sí? eh, puede ser de, de signo solar o ascendente, eh, de un signo de aire. Ahora, les voy a ir mostrando las cartas. Eh, bueno, estas, bueno, estas es son la, la, las cartas del empresariado. Aquí claramente ellos eh, están evaluando si, si esto fue una derrota o una oportunidad para ellos. Sin embargo, por las cartas que le acompañan a esta carta, ellos lo ven como, claramente como una derrota. Entonces, lo que van a hacer los próximos meses es eh, trabajar en eh, difundir eh, por todos los medios, ¿sí? Que en el gobierno del presidente electo pueden haber eh, robos eh, o cosas ocultas. Se van a dedicar exclusivamente a eso. Eh, digamos, anterior a, a la elección, se ve claramente que, eh, que Chile, ¿no?, estaba bien posicionado económicamente y ahora más bien está eh, está digamos viviendo el día a día y yendo muy rápido ¿sí? eh, se están tomando decisiones creo yo de forma apresurada con respecto al primer mes que sería enero. Eh, si bien es cierto se ve claro aquí la figura del emperador que, que muestra el poder eh, en este caso puede ser el poder del presidente o puede ser el poder de los empresarios eh, sin embargo, por la, las cartas que la, le acompañan es el, el poder de los empresarios, porque al lado del emperador está esta carta de acá, que habla de un desánimo, una apatía, un aburrimiento... Eh, es como que no, no hay ganas de trabajar en pos de que haya una mejor economía luego está la carta del de, eh, 6 de copas que habla de nostalgia de de lo que digamos se perdió y aquí claramente se ve eh, el, la, la situación por la que pasaron los empresarios que fue la el perder, eh, digamos, la estabilidad que, eh, según según el punto de vista de los empresarios, le daba el candidato CAS. Ahora, en febrero, veamos cómo, cómo se ve el asunto. Bueno, eh, en febrero, si bien es cierto, eh, empieza el, el mes de, de una forma eh, como de, de ir eh, plantando, por decirlo así, poco a poco, una seguridad económica, eh, ap apoyado además eh, por una mujer de poder, eh, y por un hombre de, con el cual se tiene eh, mucho conocimiento referente al tema sin embargo en febrero va a haber un acontecimiento que eh, digamos va a hacer caer eh, la, la economía puede ser por ejemplo un, robot, un rebrote de, del COVID porque la última carta que marca es eh, la carta del 3 de espadas entonces yo veo que aquí en febrero puede haber un rebrote de la pandemia por lo cual tampoco hay una seguridad económica y lo que se estaba eh, construyendo de a poco se cae ¿sí? y con respecto a marzo Con eh, marzo se, se ve como un nuevo inicio. Eh, es probable que hayan ciertas eh, ciertas conversaciones que no sean muy placenteras entre empresarios y el presidente electo, eh, que hayan acusaciones. Sin embargo, aquí se ve eh, un, un relajo eh, económicamente hablando eh, y esto se debe a que el presidente electo eh, asume como presidente de Chile entonces acá se ven cartas eh, digamos favorables en qué sentido en que el, el pueblo de Chile va a estar eh, feliz de que esta persona pueda asumir su cargo y de alguna manera eh, todo el mundo se, se va a sentir eh, querido o representado cuando esto ocurra eh, para finalizar eh, voy a sacar un consejo de qué podemos hacer nosotros los chilenos durante estos meses recuerden que eh, los invito a suscribirse a mi canal para que sepan cuando subo videos eh, y también para que sepan cuando hago vivos eh, que son gratuitos y tan al azar y también hago lecturas pagas a través de sus vivos a ver el consejo el consejo habla de, eh, de no dejarse eh, abatir eh, por los problemas que puedan venir, eh, insisto, eh, que tienen que ver seguramente con la pandemia. Eh, si bien es cierto, hay una sensación de nostalgia que tal vez antes eran, eh, digamos, había más seguridad en lo económico, creo que hay que darnos tiempo para reflexionar entre todos eh, qué es lo que esperamos para Chile. Porque eh, es cierto que eh, tenemos el tema de la pandemia eh, del covid que muchas personas eh, perdieron a familiares, ¿sí? pero ahora se viene otra pandemia que tiene que ver justamente con la pandemia de lo económico. Entonces, para poder avanzar como país, eh, tenemos que pensar y refugiarnos, conectarnos con nuestras emociones para, eh, para sanar, y desde ahí poder trabajar en conjunto para que, eh, digamos, la economía de Chile y Chile en sí esté bien estable durante estos tres meses. Así que, bueno, ese es el consejo. Y, eh, bueno, les agradezco que... Eh, que hayan visto este video, y cualquier cosa nos vemos en la próxima.